De viaje en Países Bajos te esperan para que recorras sus calles en las típicas bicicletas vintage y disfrutes del buen ambiente que se respira en cada uno de sus barrios. Y más si decides visitar la poco conocida Utrecht, una ciudad universitaria que destaja por sus canales y su centro histórico también el mejor lugar para disfrutar de los tulipanes.